Hola, en este primer video voy a mostrar eh, cómo ingresar al ambiente de preguntas para comenzar a crear preguntas. Eh, ustedes tienen que tener una cuenta en la plataforma y además dentro de la plataforma ustedes tienen que tener permiso de profesor. Entonces, eh, aquí están todos los cursos a los que ustedes están inscritos. Puede que haya algunos cursos que ustedes estén como estudiantes y otros como profesores o como profesores sin edición. Entonces... La condición es eh, estar inscrito en algún curso eh, con permiso de profesor y permiso de edición. Eh, entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar a Álgebra. Si ingresamos a, a este curso, eh, aquí eh, ustedes, si tienen permiso de profesor, van a tener esta ventana que está acá, que dice Administración. Entonces, dentro de Administración... Esta banco de preguntas. Si ustedes presionan, les aparece le, les va a aparecer este ambiente. Si están en un curso donde no hay preguntas, esto les aparece vacío. Y en este caso, aquí en este curso hay preguntas y también eh, hay una parte que se llama categoría. Entonces, las categorías uno puede ir ordenando las preguntas. Y acá eh, pueden... Eh, uno puede ver la lista de preguntas creadas, entonces aquí aparece el nombre de la persona que la creó y la, persona de la, la última persona que la modificó, entonces con este botón se crea una nueva pregunta y este sería el primer video